y la parte entre comillas mala como se Marcelo puso bien y mal cómo investigó todo eso hay registros de organizaciones como los vestuarios todo eso hay o sea, un himno de los uh -huh. cómo fue para crear todo eso sí o sea la, la parte que mmm, o sea juega el, el papel de la historia antagónica no en, en la película pues eh, sí hace referencia a una organización secreta y a una especie de ritual opuesto al, al ritual de la curación, de la sanación y de la eh, adoración de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Cuando digo el cuidado de la naturaleza la adoración de la naturaleza, eh, se puede entender también como el, el respeto a la creación y, pues, en opinión personal mía, al creador. Es la referencia al, a, la, a la vida ¿no? sí. y a la, a la salud y al suma causay, ¿no? que dicen los, los eh, quechuas, que es el pensar bonito. Entonces todo eso tiene, tiene un opuesto, ¿no? que, es el, que es la enfermedad, la matanza, la destrucción y todo lo, lo, lo negativo. ¿no?